Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video de cómo hacer el efecto de disparo lo, que, lo primero que debemos hacer es grabar un video haciendo la simulación de un disparo Bueno, vamos a enseñar un previo de lo que vamos a hacer en el tutorial Bueno, una vez que hayan visto este previo, deben tener en cuenta de que deben hacer una buena simulación bueno, yo en la descripción les dejaré lo que voy a utilizar eh, y puedan practicar con, con este video que he sacado de YouTube. Voy a importar el video, eh, los sonidos y, y el efecto de disparo. Como ven, me sale así. Lo voy a agrandar. Voy a poner aquí en composición, clic izquierdo, ajuste de composición y lo ponemos a personalizar. Clic ahí, le damos acá HDTV 1080. Se agranda automáticamente. Con, este, alejamos el zoom a 23 más o menos 12 y lo agrandamos. Una vez que le hayamos ajustado el video a nuestra a nuestro cuadro de composición, como vemos tenemos la simulación. mira ven? como ven? Mira, hace la, mira, ahí hace la simulación, plac, plac, plac. Bueno, vamos a hacer el vamos a agregar el disparo en el momento que retrocede la pistola, así aquí acá ves, aquí. Ahí es el disparo. vamos a agregar el disparo ese disparo le dejaré en la descripción como ven este es el disparo pero está en la dirección contraria entonces lo que debemos hacer es irnos a capa clic ahí capa transformar y voltear al, hori al horizontal luego lo damos donde dice convoltar definidores sla slash modos o a veces le aparece al revés o así o así para cambiar esto de aquí deben hacerlo clic aquí luego le damos en añadir y ajustamos le damos donde está la pistola Ajá, así aquí a nuestro gusto. Y como ven Vamos a quitar el sonido de ese video Y como ven Tiene un efecto de disparo Una vez hecho eso Lo que nos falta es dar un toque de luz en el cuerpo En la parte de aquí Y en luz un poco de luz, en, a, luz ambiental y un poco de cinematografía para que un buen efecto y que quede algo y que quede algo bien bacán y más profesional. lo primero que tenemos que hacer es para sacar a luz del cuerpo tenemos que duplicar la capa y presionar por ejemplo yo quiero en este cuadro a partir de este cuadro quiero que se recorte, entonces presionamos Control SHIFT D pero en mi caso si pongo Control SHIFT D se va a cruzar con Camstasio porque mi computador es super lento entonces lo voy a arrastrar a partir de aquí lo voy a llevar aquí luego de eso ponemos en efecto, cor color correccional, curvas luego de eso bajamos esto de aquí y luego esto de aquí y le damos más luz luego tenemos que llegar a un tono medio amarillento rojo un poco de rojo de verde, mis procedimientos y ya estamos logrando en azul, un poquito azul acá un poquito azul y como ven, ya llegamos al amarillo, luego le damos en añadir no se preocupen, va a salir así, no, no, esto no va a ser este así todo va a salir todo en el video. Lo que tenemos que hacer es, es herramienta de pluma o G, pusieron G. Y, y seleccionamos la, el video, seleccionamos el video y le damos pluma. Luego de eso ha, este, hacemos un zoom al 100% o al 50 y solamente le damos en la mano, donde va a aparecer la luz del cuerpo. Entonces, ay, disculpe. La luz del cuerpo tenemos que cerrar completamente. Tenemos que cerrarlo y, como ven, ya está así. Luego le damos 3 veces M, 1, 2, 3, y nos sale calado de máscara. En calado de máscara le ponemos 15 y se va a desvanecer los bordes. Y, como ven, está creando ese efecto. Ya hemos logrado el efecto, pero eso no es todo. Porque si nosotros previsualizamos aquí, previsualización de RAM, o sea en After Effects S4, ya le damos clic aquí va a pre previsualización y va a ver y como ven la luz se queda ahí y eso no, no queremos nosotros queremos que la luz solamente sea por un cierto tiempo Lo vamos a hacer por fotogramas vamos a darle cuando se acabe este fuego de disparo ese fuego cuando se acabe uno dos cuando se acabe eso vamos a, a quitar la luz o sea vamos a arrastrar aquí o si no con control shift d y luego eliminan lo que no van a utilizar en el video y como ven tenemos ese efecto ¿ve? tenemos ese efecto ya hemos logrado ese efecto una vez solamente en el cuerpo ahora lo que tenemos que hacer es darle luz ambiental duplicamos la capa del video el verdadero lo cortamos lo cortamos y como ven le damos clic en el video le damos clic en donde el video que hemos hecho la luz del cuerpo, a veces nos sale acá hay dos ventanitas. Aquí le sale Proyecto y el otro Control de Efecto. Lo que queremos hacer nosotros es irnos a Control de Efecto. Le damos clic ahí, luego le damos clic en Curvas y Control C para copiar ese efecto y lo pegamos en, en el otro video que va a ser la luz ambiental. Lo pegamos y como ves, tenemos una luz ambiental. Luego le damos en, en modo Añadir. Y como tenemos eso, pues no queremos demasiado luz. Porque lo que tiene que resaltar la luz es en el cuerpo, no en el, en el este, la luz ambiental. Le damos T, la T y damos en opacidad, no va a salir opacidad. Entonces le bajamos a un 30%. Un cálculo, 30%, vamos a ver cómo queda. Ajá, sí, un 30% lo vamos a dejar. Y como ven, ya quedó el efecto. Donde resalta más en, es en el cuerpo, no en la en, en la, lo de la luz ambiental, es la luz del centro del cuerpo, como ven, mira, ¿Ves? queda un efecto más bacán vieron, ahora lo que debemos agregar es el, el sonido, el sonido le dejaría en la descripción, todo lo que estoy utilizando lo voy, voy a dejar en la descripción para que puedan practicar luego le damos aquí clic aquí en esta flecha para ver sus características le damos aquí también audio luego formato de ondas y como ven ese es nuestro formato de ondas aquí en la parte de aquí tiene más alto y acaba bajando bajando entonces porque lo, esto lado de aquí lo vamos a llevar un, un poquito más atrás y se nos lleva correctamente en el momento que hace el disparo entonces lo voy a arrastrar un poquito lo voy a recortar y luego un poquito de audio donde dice nivel de audio si lo aumento me sale esta flecha de aquí Cuando me acerco, mantengo presionado Y lo avanzo para la derecha, se aumenta el audio Pero cuando lo mantengo presionado Y lo avanzo para la izquierda Se me, se me disminuye el audio Yo quiero disminuir un poco el audio, no tanto Ahí, Sin, menos 5 Más o menos, ya La menos 5 Menos 5, o un poquito menos Un poquito más dos ahí, ahí yo quiero Y como ven ya tengo mi efecto de disparo con sonido, con sonido agregado. ¿Ves? <coughs> Lo que debemos hacer ahora es juntar todos nuestro, todo nuestros elementos. Juntarlo. Lo que debemos hacer es seleccionar toda la capa y darle control, shift, c. Y nos va a salir precomponer. Le ponemos un nombre. En mi caso será efecto de disparo realista. Le damos en aceptar. Y se nos va a juntar toda la capa. Entonces lo que tenemos que dar ahora, tenemos que lograr el efecto de cinematografía. Entonces seleccionamos la herramienta de rectángulo y seleccionamos más o menos aquí, más o menos. Y le damos ese efecto de marcos negros para dar un efecto de cinematografía. Le damos doble clic y podemos editarlo más rápido. Como ven ya lo hice ese tono de un efecto de cinematografía. Pero no es un cinematografía completo. Lo que faltaría es corrección de color. Entonces, lo que debemos hacer, miren, acá se ve feo esta imagen. Entonces, le vamos a dar efectos, color correccional, niveles. Y voy a arrimar este de aquí, niveles. Y esta flecha de aquí lo arrastramos un poquito más acá, lo pone un poquito más claro. Luego le damos efecto, color correccional, curvas. Y esto lo bajamos un poquito aquí. Y esto lo aumentamos un poquito aquí. Como está un poquito acá, le vamos a dar un poquito de rojo. Ahí. Luego le damos un poquito de verde y luego lo vamos a un poquito de azul. Él depende del gusto de la persona, Como quiere. Es depende de su, cómo quiere su, su, su cinematografía, su color confeccional. En mi caso yo lo voy a hacer así. Es depende del gusto, cómo quiere que sea su color confeccional, cómo se quiere, si, se, si quiere que se vea más bonito. En mi caso lo voy a dejar así. Ya me gustó. Y ahora lo que como ven está quedando bacán. Ya tiene su, su color cinematográfico, el marco. Ahora lo que le falta es dar un efecto de movimiento de cámara. En el momento que dispara. Vamos a buscar aquí. Aquí. ¡Pum! Disparó. Entonces le vamos a dar en ventana. Le vamos a dar ahí ondulador. O sea, para mover la cámara. Y le vamos a dar la vamos a dar clic a la composición vamos a presionar P o sea de posición vamos a activar este reloj para que nos dé un fotograma esos rectángulos o rombos son fotogramas luego avanzamos donde se acaba el disparo uno, dos, y le damos uno más 3 y luego le da, activamos en este rombo de aquí agregamos y se activan dos fotogramas tenemos, tres fotogramas acá hay espacio como vemos se, este, seleccionamos esto y presionamos shift y presionamos esto luego de eso se nos activará estas opciones le damos en regular le, le aumentamos a 24 más o menos que no se mueva tanto pero que se note el movimiento y luego le así bien ya y luego le dan en aplicar y como ven se nos abre otro tipo de fotogramas y son otras figuras y como ven se nos mueve la pantalla pero lo que no, no queremos eso que salga bordes negros entonces cómo arreglamos eso le damos clic a la composición luego le damos efectos luego le damos a esterilizar y caso de movimiento Tien, en, en otro en este en after effects s6 ss s5 tiene otro nombre se pueden buscarlo pero yo en mi caso no me acuerdo cómo se llama en after effects en otras versiones ahorita lo que estamos haciendo es estamos utilizando puro after effects s4 luego en ancho de salida le damos clic ahí y ponemos 150 luego en alto de salida 150 o sea para los bordes y como ven se no ha reflejado pero lo que queremos es que tenga suavizo, no se note mucho luego le damos reflejar bordes y como ven se desapareció no se nota demasiado y como ves tiene ese movimiento de cámara cuando dispara pero pero no se ve muy tosco entonces le vamos a activar el motion blur le damos clic aquí en estas bolitas de retardo ahí, pero eso no es todo, tenemos que darle en consultar definidores o F4 y activamos el motion blur. Aquí le damos clic aquí y se nos activó. Como vemos, vemos desenfoque de movimientos cuando dispara. Vamos a ver cómo quedó. Al parecer le hemos dado mucho movimiento, mucho demasiado movimiento, pero solamente fue una prueba. Ustedes pueden ir mejorando sus disparos Y pueden agregar más efectos Pueden agregar muchas cosas más Los materiales los dejaré en la descripción Espero que les haya gustado el video Suscríbanse, compartan, comenten Y like Y déjenme un comentario pidiendo un tutorial nuevo Sobre qué quieren que haga Y, y eso es todo, eso fue todo Gracias, hasta luego, bye